A ver si contigo gusano Por lo que puedo ver te muestras muy confiado ¡Qué ¡Te confiaste! Acabaré contigo en tan solo unos segundos ¡Toma! ¡Este será tu final! ¡La bola del Todo el maldito el que pueda sentir tu presencia, cobarde ¡GANI! Entiende, tú nunca me podrás ganar ¡Es si se contigo, gusano! Por lo que puedo ver, te muestras muy confiado. ¡Ya ¡No pienso en el combate, ¡Toma!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 ¡Cuidado, estúpido! ¡Cabe, cabe, cabrón! ¡Cabe, ¡Cabe, ¡Cabe, ¡Cabe, ¡Cabe, ¡Júrgame el ringo! ¿Por no lo creen? ¡Elimine a todos los dioses que de aquí del universo!